Y mis sacerdillos están? ¿Ya están listos para regresar a las clases mañana? ¿Cómo que no? Y los papás y mamás felices de que por fin lleguen a clases, clase, ¿verdad? bien <risa> El día de hoy contaron una muy bonita historia acerca de, de, de, de creer o no creer así que pongan mucha atención cierto día Jessica preparaba un rico pastel pues había invitado a todavía estaba sacando lo dorados cuando su primo pato llegó hola chica ese pastel huele bueno delicioso hola pato espera que le ponga tú y lo termines de decorar va a quedar súper rico recién terminó el pastel cuando el resto de sus amigos llegaron hola ve hola lalo qué bueno que llegaron les tengo un rico pastel que les va a encantar ay visita Ella siempre ha sido muy buena para todo eso de lo de la cocinada. Yo creo que es como un A ¿Tampoco no se acuerdan de las galletas del día de la morena que están? Llegó salón estaban bien ricas y estaban bien las temporadas Y me las quería comer. Ok chicos, les creo. Con lo que ustedes me han dicho es más suficiente para creer que ella es más que capaz de hacer todas esas maravillas. Y ahora estoy disfrutando de ella. Nunca ¿Saben que todo esto porque los quiero mucho? Son mis amigos. Amiguitos, ustedes, y yo, sabemos y hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos. La pregunta es si seremos de los que dudan o uno de aquellos de los cuales Jesús dijo que serían dichosos porque creyeron a pesar de no verlo. Todos los acontecimientos de la vida se convierten en ocasión de encuentro de diálogo entre Dios y nosotros. Es la fe de la del testimonio permanente de la comunidad, de, de la esperanza y nuestra caridad. Hasta la próxima, amiguitos. Bye, bye.